Hola, chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a ver cómo crear, seleccionar y eliminar objetos en 3ds Max. Si recordáis el vídeo anterior, estuvimos viendo las diferentes categorías de objetos en el panel de comandos desde la propia pestaña de creación, ¿vale? Con lo cual vamos a quedarnos en esa misma pestaña y desde ahí eh, os voy a explicar Cómo crear objetos dentro de 3ds Max. El proceso de creación en los, de objetos en 3ds Max se basa en seleccionar el tipo de objeto que deseemos, pinchar y arrastrar con el botón izquierdo del ratón sobre cualquiera de las vistas en las que eh, trabajemos y eh, después de liberar el botón, lo que vamos a seleccionar en la gran mayoría de los casos es la altura del objeto. Incluso habrá ocasiones en las que seleccionaremos eh, cómo concluye o cómo de grueso o de, o de fino eh, concluye el objeto que estemos construyendo. Estoy refiriéndome a los conos, por ejemplo. ¿vale? Para que veáis un ejemplo, eh, lo que vamos a hacer es seleccionar en principio una caja. ¿vale? Y ahora eh, pasaremos a ver muchas cosas que han aparecido en pantalla. Primero la caja. La forma de selección, como se ha indicado, pinchando y arrastrando, hago lo que sería la base de la superficie del objeto que estoy creando. Y al liberar el, el, pulso, el, el ratón, ahora alzando el ratón hacia arriba en el eje Z, selecciono la altura que quiero que tenga nuestro objeto. ¿vale? Una vez que ya lo eh, tengo, pulso botón izquierdo otra vez y ya queda el objeto confeccionado. ¿Vale? En el caso del cono, por ejemplo, lo que os indicaba era que yo seleccionaba el diámetro que va a tener el cono, libero el, el botón izquierdo del ratón, selecciono la altura, hago un nuevo clic y ahora arrastrando hacia arriba o hacia abajo, selecciono cómo de grueso o cómo de fina va a ser la punta de nuestro cono. Si queremos que acabe en punta o que sea un cilindro así con una forma un poco extraña. ¿De acuerdo? Bien. Según qué objeto seleccionemos, la forma de creación no va, no va a variar muchísimo de lo que acabáis de ver. Viene a ser básicamente lo mismo. En unos casos seleccionaremos radios, por ejemplo, que es el caso de, de los toroides, ¿vale? O eh, algún otro parámetro, pero la forma de creación es la misma en todos los casos. Una vez que hemos creado el objeto, si os fijáis, cuando se si os habéis fijado... Eh, ...al seleccionar el tipo de objeto con el que quiero trabajar... ...el puntero del ratón ha variado, ¿vale? eh, Y se ha puesto la cruz que tenemos ahí en pantalla. Bien, eh, esto no cesa o no concluye cuando creamos un único objeto. La acción a llevar de creación sigue activa y yo puedo seguir creando objetos... ...según el objeto que tenga seleccionado tantas veces como desee. Y una vez que ya eh, he saciado mis ganas de crear objetos... ¿Vale? Pues pulsaría el botón derecho del ratón y de esa manera dejaría o le indicaría a 3ds Max que ya no quiero seguir creando objetos. ¿De acuerdo? Bien, adicionalmente a esto, no sé si os habéis fijado, cuando yo he hecho un clic en cualquiera de estas casillas para seleccionar el, el objeto que quiero crear, han aparecido una serie de paneles aquí abajo. ¿Vale? No voy a entrar en ellos ahora. Lo voy a hacer en dos minutos. Primero os voy a explicar este panel que tenemos aquí. Porque en este panel que tenemos aquí yo puedo indicar el nombre que quiero que tenga nuestro objeto y el color que tenga nuestro objeto. Que aleatoriamente 3ds Max asigna uno por defecto. ¿Vale? Eh, nosotros podemos configurar eso. Ya lo iremos viendo. ¿Vale? Eh, no solo podemos cambiar el nombre del objeto aquí. También lo podemos hacer aquí, recordar, ¿vale? Que esta parte de aquí nos va a mostrar todos los objetos que tenemos en la escena. Y podemos eh, renombrarlos aquí también, ¿vale? Bien, ahora que ya os he explicado este panel, vamos con todos los demás, ¿de acuerdo? Bien, eh, dependiendo del tipo de objeto que seleccione, eh, aparecerán posiblemente algún panel más o algún panel menos. Eh, pero los paneles eh, fundamentales o los básicos que aparecen en todos los casos son los que estáis viendo en pantalla. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bien, tenemos una opción para crear el objeto, pero mediante el teclado. Es decir, aquí no vamos a pinchar y arrastrar para crear el objeto. Aquí lo que le vamos a decir es, te vas a posicionar en el eje X, en el centímetro, el que sea, en el eje Y, en el centímetro tal... Porque recordar que pusimos las caras en centímetros en su momento. Si pusisteis otra, pues en la unidad de medida que hubiese seleccionado. En el eje Z, a tal altura. Y ahí me vas a crear el objeto que va a tener esta longitud, este ancho y esta altura. ¿Vale? Y, o, o esta profundidad. Y una vez que ya especifique todos esos parámetros, daré al botón de crear y 3ds Max creará el objeto de forma eh, con la forma precisa que nosotros hemos definido que debe tener de acuerdo para que veáis un ejemplo yo aquí voy a poner 2 aquí voy a poner 2 aquí voy a poner 2 la, la longitud le vamos a poner 7 por ejemplo eh, aquí le voy a poner 12 y aquí le voy a poner no sé 5 por ejemplo vale y ahora les voy a dar al botón de crear ¡pum! a crear nuestro objeto de acuerdo se ha posicionado allá donde le hemos indicado que se posicione, incluso a una determinada altura. recordar que le hemos indicado que está a dos centímetros en el eje Z, ¿vale? Y ahí nos ha posicionado el objeto, ¿de acuerdo? Bien. De esta manera podemos crear manualmente objetos. ¿Qué más cosas tenemos? ¿Qué más paneles tenemos en pantalla? Bueno, pues tenemos el panel de parámetros, ¿de acuerdo? El panel de parámetros... Lo que va a mostrar son los valores actuales del objeto que tenemos seleccionado. ¿vale? Y nos va a indicar el número de segmentos que tiene nuestro objeto. Los segmentos es la, la cantidad de divisiones que va a tener eh, a modo de eh, bucles de aristas nuestro objeto. ¿vale? De momento solo tiene una única división, que es como se está creando por defecto. Pero aquí nosotros le podemos especificar más. ¿Vale? Es decir, que tenga 5, 7, 10, las que queramos. ¿Vale? Y eh, ahora que está seleccionado, lo podemos variar. La manera de hacerlo, o bien escribimos aquí manualmente el valor que le queremos dar, o esto que os voy a explicar ahora sirve en cualquier eh, marcador de este estilo, ¿de acuerdo? Que es pinchando hacia arriba o hacia abajo, o bien haciendo un clic. Y arrastrando el ratón hacia arriba o hacia abajo, de esa manera vamos a hacer que el conteo eh, sea un poco más rápido, ¿vale? Si yo hago un clic hacia arriba, le doy dos segmentos, fijaros que ya nos está haciendo una división allí, ¿vale? 4, ¿vale? Fijaros que están apareciendo. Otra manera de hacerlo, lo voy a hacer con el ancho, por ejemplo, voy a pinchar y arrastrar hacia arriba, ¿vale? Y veis que de esta manera también puedo crear de una forma más rápida el número de segmentos que me interesa, ¿vale? O bien, escribiéndolo, ¿vale? Aquí le puedo decir que tenga tres segmentos, ¿vale? Bien. Ya entraremos en el próximo vídeo, que ya voy a entrar un poquito en lo que es la edición de los objetos. Os voy a explicar las diferentes maneras que tenemos de ver un objeto también en pantalla, ¿vale? Para poder editarlo más fácilmente. Lo iremos viendo más adelante. Lo digo porque en este panel que tenemos aquí, que es la vista en perspectiva, eh, estáis viendo que aquí nos están reflejando los, los loops que hemos creado de aristas, ¿vale? Los segmentos, pero están ahí, ¿de acuerdo? Ya lo veremos, tranquilos. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues hay una serie de paneles adicionales que se van a crear dependiendo del tipo de objeto que queremos crear, ¿vale? Entonces... Eh, no sé si recordaréis cuando os estuve explicando la interfaz que os decía que este panel lo podríamos dimensionar y hacerlo en dos columnas. ¿vale? Tiene aquí, ahora vais a ver la explicación. Si yo selecciono cualquier otro tipo de objeto, bueno, vais viendo que esto crece o decrece en función a lo que vaya seleccionando. ¿no? Bien, si esto creciera demasiado, como es este caso, por ejemplo, veis se expande en la segunda columna. Y si tuviéramos una tercera columna, pues esta casilla de aquí se vendría, veis, desplegada a esa parte de aquí. ¿De acuerdo? De momento lo voy a seguir dejando en una columna. Ya eh, lo iremos adaptando más adelante. ¿Vale? Bien, hemos visto una manera de crear objetos, que es a través del panel de creación. ¿Vale? Pero no es el único sitio que 3ds Max tiene para dejarnos crear objetos aquí en el menú tenemos la opción de crear y aquí podemos crear cualquier objeto aquí tenéis todas las categorías y subcategorías de los objetos que estuvimos viendo la, en el vídeo anterior vale y aquí podéis seleccionar el tipo de objeto que queréis crear de acuerdo así que aquí también podemos crear objetos bien y ya que hemos visto la parte de la creación de objetos Vamos a analizar un poquito cómo los podemos ir seleccionando. Vale, voy a minimizar esto bien. La selección de los objetos la podemos, eh, tenemos que tener en consideración siempre. A ver, eh, tengo seleccionado esto. Voy a dar el botón derecho del ratón para anular la creación de más cajas. Eh, os decía, siempre tenemos que tener en consideración que en nuestra barra de herramientas este, este icono de aquí seleccionado, ¿vale? Este icono de aquí, junto con estos que tenemos a continuación, van a determinar la manera de seleccionar objetos en 3ds Max, ¿vale? Con este vamos a seleccionar y podemos seleccionar haciendo un clic sobre un objeto determinado, ¿vale? O bien podemos eh, realizar una selección de caja, porque está aquí la caja. Ahora vamos a verlo, ¿vale? Entonces, yo puedo seleccionar así y selecciono todo lo que ha entrado en, en los márgenes de mi caja, ¿vale? Y os remarco esto porque hay una opción para decir que mmm, si quiero que el objeto se seleccione, tiene que estar completamente dentro de nuestra caja de selección, ¿vale? Lo vamos a ver ahora. Bien, de esta manera seleccionamos objetos. Con este botón de aquí vamos a seleccionar por nombre, ¿Vale? Si hemos nominado nuestros objetos adecuadamente podemos en una escena compleja poder realizar una selección por nombre si tenemos muchos objetos creados. ¿vale? Y es una forma rápida de realizar la selección. Yo puedo escribir aquí box y me va a ir filtrando hasta dejarme las últimas opciones que haya disponibles. Yo puedo marcar este, le doy al ok y me selecciona mi caja, ¿vale? Es esta de aquí, esa es box 001, ¿de acuerdo? Bien, dos formas de selección. Y ahora la, los modos que tenemos para poder seleccionar. Este, este desplegable, porque aquí tenemos un triangulito, nos va a permitir realizar, eh, indicarle a 3ds Max cómo queremos realizar la selección. Podemos realizar una selección de caja como está seleccionado ahora mismo, o bien podemos realizar una selección creando en lugar de una caja cuadrada, pues una circunferencia, ¿vale? Podemos crear una selección creando un polígono, ir marcando los puntos mmm, concretos en la vista para ir abarcando nuestra, nuestra selección, ¿vale? esto es lo voy a... Bueno, vamos a ver también este. Mirad, la circunferencia se hace de esta manera, ¿veis? Donde yo pincho se va a encontrar el centro de la circunferencia y cuando yo me desplace, pues así va a ir creciendo la circunferencia, ¿vale? Eh, en, esta otro, en este otro modo de selección, lo que vamos a ir haciendo es ir marcando puntos. Yo selecciono de aquí, puedo arrastrar hasta aquí, ahora hago un clic aquí, hago un clic aquí, hago un clic aquí, aquí, y ya cierro ahí, ¿vale? Y una vez que he cerrado, selecciona solo lo que estaba dentro de nuestra, lo que ha entrado en nuestra región de selección. vale Como el cono lo había dejado fuera de la región de selección, no se ha seleccionado. Y queda esto de aquí, que es una selección de lazo. Esto pinchamos y allá donde vayamos moviendo el ratón, así va a ir a re realizando la selección. De esta manera, bueno, he, he metido el... Una, un trocito del cubo 001 y lo va a seleccionar, una vez que ya he hecho la región de selección suelto el ratón y ya me selecciona para que lo veáis bien, voy a seleccionar solo este, vale y este no ha quedado seleccionado y este tampoco vale y por último es el spray, el spray lo que va a hacer es ponernos cuando hagamos clic dejándolo presionado va a crear un circulito todo lo que tengamos con ese circulito nos lo va a ir seleccionando, veis? Otra vez veis? Bien. Esas son las maneras eh, en las que le decimos a 3 más eh, cómo queremos realizar la selección y luego esta cajita que tenemos aquí lo que va a decir es bueno, pues si mi región de abarque de mi región de selección Toca un objeto, me lo seleccionas, aunque no esté completamente dentro. Si yo pincho aquí, el dibujito cambia. ¿vale? Lo que me está diciendo aquí es, si el objeto está completamente dentro de mi región de selección, me lo selecciona. Si no, no. Mirad, voy a hacer una selección así. ¿vale? Si lo pensáis, el cubo azul no está completamente seleccionado. Pero el cubo marrón, sí, está dentro de mi región de selección. El cono, no. Cuando yo suelte el, el botón del ratón, pin, se selecciona solo el cubo de marrón. ¿Vale? Un pequeño inciso. Eh, os he estado explicando cómo seleccionar, pero no cómo deseleccionar. Entonces, eh, esto eh, va a servir para todo lo que os he explicado ya y os voy a explicar a continuación en, a lo largo del vídeo. Eh, puedo seleccionar el objeto os había dicho haciendo clic o con las opciones que teníamos aquí que estábamos viendo ahora mismo vale y puedo añadir con control o, o bien con la tecla mayúsculas puedo añadir a la selección eh, objetos de acuerdo pero si lo que quiero hacer es quitar un objeto de la selección lo haría con la tecla alt si yo presiono la tecla alt y hago un clic la resto de resto de ese objeto de la selección que tengo realizada en este momento vale eso es extrapolable a todo lo que hemos ido viendo y vamos a ver a continuación vale simplemente quería hacer este pequeño inciso porque se me había olvidado eh, comentarlo cuando estaba grabando el vídeo y revisándolo me he dado cuenta de ello vale así que nada eh, seguimos y esas son las diferentes opciones de selección que tenemos en esta parte de, de la barra de herramientas. Pero todavía nos queda una opción más. Nos queda el explorador de escenas, que es este panel que tenemos aquí. Y en el explorador de escenas nosotros podemos seleccionar el objeto o los objetos que deseemos si utilizamos la tecla mayúsculas, ¿vale? Para hacer una selección múltiple, ¿vale? De esta manera... Realizar una selección múltiple y selecciono varios objetos también, ¿vale? Y con control también es una selección de selecciono este objeto, este otro. Con el, la tecla Shift o tecla mayúsculas lo que va a hacer es selecciono desde este objeto hasta el sí, hasta el último que marque todo lo que queda ahí, lo selecciona. ¿vale? Mira, aquí con Shift, todo. ¿De acuerdo? Y con control, si yo pincho aquí y pincho aquí, el de en medio no me lo selecciono. Bien, ya solo nos queda eh, saber cómo eliminar objetos. Y yo creo que es la parte más sencilla de todo lo que tenemos aquí. Eh, seleccionamos un objeto, damos a la tecla a suprimir y de esta manera lo borramos. Pero no es la única manera. Volvemos nuevamente al explorador de la escena. Y si yo selecciono aquí el cono, por ejemplo, y ahí le doy a suprimir, me lo elimina. ¿De acuerdo? Pero tampoco queda ahí. Yo puedo hacer sobre el objeto que queda botón derecho... Y aquí tenemos la opción Delete, ¿vale? Para eliminar el objeto. Estas son las maneras que tenemos para eliminar objetos dentro de 3ds Max. ¿De acuerdo? Y ya con esto, bueno, pues ya tenemos una noción de cómo crear objetos, cómo los podemos seleccionar y cómo podemos eliminarlos. En los próximos vídeos ya vamos a entrar a, eh, una vez que tengamos los objetos seleccionados, moverlos, rotarlos, escalarlos, editarlos, etcétera. ¿De acuerdo? Y vamos a ver las diferentes maneras que tenemos de ver nuestros objetos dentro de nuestras vistas en 3ds Max. Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.